Resulta primeramente un gran honor eh, poder eh, contar con este espacio, que eh, sin duda un espacio que tiene una alta visibilidad y también eh, nos han proporcionado mucha ayuda también con las propuestas, eh, entonces eso permite que se puedan ir permeando los espacios y también como eh, dar a conocer de forma más, eh, más transversal el arte. Los estudiantes están muy alegres porque también implica como una instancia de socialización importante de sus trabajos y eso de alguna manera eh, repunta digamos, su, como su vocación. En Esta instancia de alguna manera como que eh, hace que el ejercicio del artista sea real. Es un espacio como muy importante de exposiciones, que como que no nos esperamos una noticia tan importante eh, como lo de en un lugar tan concurrido como este. Eh, y por eso fue como, no sé, como que el trabajo fue un trabajo muy arduo de muchos meses y de mucha laboriosidad debido a que tuvimos que trabajar eh, muy detalladamente en cada pieza para lograr estar a la altura de un lugar como al que veníamos. Considero que la cerámica es un área súper poco explorada en este país y que no está siempre abierta a todo público, que se maneja siempre en ciertos sectores y que esté ubicado acá, para mí es una oportunidad de que la gente pueda acercarse y, y conocer eh, más de cerca lo que es la cerámica, cómo se trabaja, eh, cómo se, eh, funciona la MIMES y los procesos que hay detrás. Los dejo a todos muy cordialmente invitados para ver la exposición de nosotros. Somos un colectivo cerámico de la Universidad de Chile, así que la invitación está súper abierta. Ojalá que vengan todos los que vean este video.